Miren el agua, miren el agua. Hey guys. Hace. Oh, mi pelo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi pelo? Y a jueves ayer, ese Sunspeed salió super bien, así que vayan. Voy a dejar los links para allá. Y me estaba acordando que Catapadilla me hizo una pregunta hace una semana atrás sobre por quién iba a votar. No le respondió, no, porque quiere hacerle, quita la pregunta. Solo que dos cosas. Se me olvidó votar. Sí, puede pasar. Eh, me pasó a mí. Y lo otro es que no sé por quién votar. En realidad, ¿cómo elegís por quién votar? ¿Cómo hacía eso? Bueno, ahora almuerzo me viene a juntar con alguien conocido. De Alain ah, ahora trabajamos muy cerca, ¿cierto? Sí. Sí, nos vinimos a este menú peruano, chino, no sé qué traían los Acaba de terminar eh, a lo loco, ya ordené eh, todo, está todo perfecto, eh, llevo la quiten ya, eh, <ríe> y sí, pues nos fue a votar. Actualmente Chile tiene un 30% de participación electoral, contrastado con los 70% que tiene el resto de Sudamérica. La participación más alta que tuvo Chile fue alrededor del 70% en el 73% Para las votaciones del parlamento de ese año Y para el plebiscito, la participación fue de un 98% Así que estamos como bien lejos de lo que eran Pero la gente no está yendo a votar porque por muchas razones Entre ellas eh, miedo a perder Nunca es agradable ser del partido perdedor por otro lado hay gente que no se siente 100% representada Para mí en lo personal es como raro, nadie te va a representar en un 100% Pero ya está estudiado, está medio estudiado, y está medio establecido que la gente no va a votar por la desafección a la política Sí, hay una palabra que lo explica Pero el problema es cómo elegir, porque desde que abres los ojos en la mañana estás decidiendo me levanto ahora en 5 minutos más. Me pongo la camisa roja o la azul. Me voy en bicicleta o camino. Decisiones desde el primer momento en que despierto. Y la verdad es que rara vez tomamos decisiones con la mente o con la razón, todavía? En mi caso la decisión empieza por descarte. Eh, no votaría en ningún momento por ningún candidato de la derecha. No tengo problemas con el capitalismo ni el neoliberalismo. Mi problema es con lo conservador. Después están eh, los independientes y ahí me da como la desconfianza. Pucha, eh. la inexperiencia, tal vez no lo hagan muy bien, tengan muy buenas intenciones, pero la distribución de sus ideas tal vez no estén a la altura. En términos de descarte me quedan dos mujeres, la vea y la Goic. Son mis dos finalistas. Para mí la Bea representa un, un cambio. La cosa nueva, la cosa como que necesita que sea que traiga como aire fresco. Cuando habla, pucha le creo. Pero también me da miedo que no tenga representación, que esté muy sola en el Congreso. Entonces como que... Y que es como más de lo mismo, pero por lo menos sé que hay un capital político, o no sé no, ni siquiera sé, es como es una sensación todo esto es sensación, el tema que me parece más interesante más allá de por quién quieres votar tú o quiera votar yo al final la lógica eh, viene después una de las razones de por qué no hay tanta participación eh, electoral es la desafección la política, ¿cierto Teo? ya está de acuerdo, es un desafectado pero desafección significa falta de afecto Falta de cariño, falta de amor. Y eso me da a entender que el tema de las decisiones no tiene nada que ver con la lógica, ni la estrategia, ni lo que en verdad sea el bien común para todos. Sino que elegimos por las razones que elegimos siempre. Por miedo, por placer y por sobrevivir. Al final del día todos sabemos lo que vamos a hacer. Tenemos que darle sentido a esa decisión que tomamos con el corazón o las tripas. Porque lamentablemente ¿verdad? es verdad, nuestras decisiones la toma el intestino, y no el cerebro. I've Yo acá tengo como dos conclusiones. Una es que para mí, sé por quién voy a votar, pero aún no he, he formado el argumento para venderme a mí mismo. Y lo otro es que ninguna revolución, ni un cambio, ni un golpe de timón, ni, ni un... Algo grande, enorme, se ha hecho quedándose sentado en el sillón en la casa. Jamás. Y con esto quiero cerrar este episodio de viernes, donde me doy cuenta que elegí un súper mal tema para un vlog de un día. Nos vemos luego. ¿Sí? parlamentarios, par para las parlamentarias, para las parlamentarias, para las votaciones del parlamento.